Gracias a todas y todos, espero que me puedan escuchar muy bien. Mi nombre es Miguel Morachimo. Muchas gracias, nos honras, se ve que se escucha bien. Bre Genial. Brevemente voy a presentar, es director ejecutivo de Hiperderecho, es magíster en Derecho, Ciencia y Tecnología, otra vez me obligan a pronunciar en inglés, por The Lilan Stanford Junior University, Estados Unidos está correcto y los dijo con su brillante exposición. Muchas gracias, tiene 25 minutos. Muchas gracias Romina, eh, muchísimas gracias a los organizadores de esta convención por invitarme y por. entiendo que esta es una convención, una convención sobre derechos fundamentales y quiero partir de reconocer eh, la importancia de que hayan considerado incluir varias mesas, tengo entendido, sobre Derecho y Tecnología Creo que es un reconocimiento a la importancia que cada vez tiene la tecnología, no solamente en el desarrollo de nuestra vida de área, sino también en el estudio de problemas jurídicamente relevantes. Eh, además, sé que esta, este evento está reuniendo a personas de diversos países, así que muchísimas gracias a, a quienes están pasando un rato del sábado con nosotros y aprecio mucho eh, la oportunidad de poder presentarles un poco de lo que hago y de, en donde trabajo. Yo soy Miguel Morachimo, soy director ejecutivo de Hiperderecho. Nosotros somos una organización peruana sin fines de lucro convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Somos un grupo diverso de abogados, especialistas en ciencias sociales, eh, desarrolladores de tecnología, comunicadores incluso, que constantemente nos preguntamos eh, ¿qué rol puede cumplir la tecnología en el desarrollo y la realización de las peruanas y los peruanos? Si la tecnología está ayudando a que seamos personas más libres, personas más... Eh, diversas personas eh, más felices, o si la tecnología por el contrario está siendo utilizada para vigilarnos, para perseguirnos, para eh, ponernos en situaciones de violencia. Trabajamos en un amplio espectro de derechos, desde la libertad de expresión o la privacidad hasta la violencia de género en línea. Eh, los invitamos a que, a que se metan a hiperderechos.org para que puedan conocer un poquito más de nuestro trabajo. Esta mesa trata sobre protección de datos personales y el doctor Julio Núñez ha hecho una eh, excelente presentación de, de cómo está regulado este tema en el Perú. Y Abel nos ha, de una u otra manera, adelantado algunos temas futuros esto de siguientes escenarios de fricción que podría tener nuestra regulación actual de cara a cómo va evolucionando los modelos de negocio. Yo eh, lo que quería hacer era presentarles un poquito de nuestro trabajo relacionado con este tema. Y también, de una otra manera, sé que quizás en esta mesa, eh, mirando este, esta conferencia, hay personas que nunca han estudiado mucho de protección de datos personales o que quizás, aunque conocen conceptualmente qué es la protección de datos personales, todavía les es un poco difícil identificar ese, ese marco jurídico en su vida diaria o asignarle un rol apropiado en el desarrollo de una sociedad. Entonces hoy, esta mañana elegí hablarles sobre una relación. Eh, en, mejor dicho, quiero hablarles sobre los datos personales en relación con otras áreas del derecho, en relación con otras preocupaciones y con otros esquemas de protección. Y para hacerlo, voy a utilizar como contexto y como ejemplo todo lo que ha ido pasando en estos últimos meses en donde vivimos una emergencia de nivel global también a nivel nacional y en donde la tecnología ha cumplido un rol central para identificar los problemas de la emergencia, para comunicar adecuadamente a la población eh, lo que se necesita hacer en el espacio de emergencia y de una u otra manera también para intentar resolver algunos problemas que surgen de la emergencia. Entonces hoy les voy a hablar de datos personales en este contexto, en el contexto del COVID-19 y en particular quiero referirme a tres elementos, tres... Eh, Tres espacios que en un, en un curso normal de Derecho y Tecnología o quizás en un libro, en un tratado, de repente estas se estudiarían de manera independiente. ¿no? Por un lado la transparencia y el acceso a la información pública, por otro lado la, la seguridad digital o ciberseguridad, y por otro lado la protección de datos personales. ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver estos tres elementos como elementos bien diferenciados. Pero yo lo que quiero hacer es compartir las tres historias para que vean hasta qué punto estos tres elementos realmente están vinculados. La primera historia, eh, y eso voy a resumir un montón de cosas raras que pasan en Perú, así que les pido perdón si es que algunas cosas se ven completamente inexplicables, pero así son. La primera historia nos lleva a, el, a las Fuerzas Armadas en Perú. Cuando empezó la emergencia, las Fuerzas Armadas fueron designadas eh, como responsables de algo que se llamó el Grupo de Trabajo, que se llama todavía el Grupo de Trabajo Te Cuido Perú. Supuestamente, este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de identificar a las personas que han sido contagiadas con el COVID-19 y monitorear sus síntomas, esto, hacer el seguimiento de contactos, ver con quién se cruzó, con quién no se cruzó e ir llevando esa base de datos. ¿okay? Esto, aunque es una tarea de salud pública, uh, por alguna razón está comandada por las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, eh, no sé qué también están haciendo este trabajo. Pero lo que sí hicieron bien es sacarse un montón de fotografías. Eh, y esto pasó, me parece, que en mayo. Esto, en donde sacaron, se sacaron varias fotografías mostrándonos uno de sus centros de comando, que era como muy moderno y muy sofisticado, etc. Eh, y ya para cualquiera que esté viendo esta foto, algunas cosas llaman la atención. Lo primero es que se sacan la foto... Eh, frente a un mapa que no es necesariamente un mapa, lo de la derecha, el de la izquierda es un mapa de calor, pero lo de la derecha no es necesariamente un mapa de calor, es un mapa de puntos. Entonces yo mirando ese mapa puedo más o menos saber dónde viven las personas contagiadas. Algo que según la ley peruana y según la ley de mayoría de los países, es un dato sensible y por ende nadie debería de conocerlo, salvo, eh, salvo consentimiento o eh, necesidades de salud pública. Por ende, el no primer problema el grupo de trabajo dedicado a cuidar a las personas contagiadas, lo único que hace es decirle a todo el mundo dónde vive. Segundo problema, esta foto fue publicada en las notas de prensa del, del, de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ministerio de Defensa. Esto, y si uno le hacía zoom a esta foto, lo que terminaba descubriendo es que eh, se podía ver claramente las, esto, la página web desde la cual se consultaba este mapa y también se podía ver el um, la, la, el usuario, el nombre de usuario que eh, se utilizaba para entrar a, esta, a, esta, a este mapa. Lo siguiente que pasó es que alguien se dio cuenta que el nombre de usuario para entrar a esta área reservada de control súper segura era el mismo que la contraseña. Entonces, en otras palabras, el Ministerio de Defensa había puesto a disposición del público en general el usuario y la contraseña para entrar a la zona más reservada de toda la estrategia de, de, de control del COVID-19 en el Perú, que es la lista donde están todos los contagiados, dónde viven, cuál es su último estado, con quiénes han cruzado, etcétera. Eh, nosotros en Hiperdecho nos dimos cuenta de esto, me parece que fue como un viernes, me acuerdo que trabajamos un par de horas, y logramos hacer una denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos Personales contra el Ministerio de Defensa y contra E-Salud, porque esta plataforma había sido desarrollada por E-Salud. Por la manera en la que funciona la Ley de Protección de Datos Personales eh, y por la manera en la que se hizo la denuncia, nosotros no somos parte de la denuncia. Eh, esto es un procedimiento administrativo sancionador que se está llevando a cabo entre, el Ministerio de Defen entre perdón, la Autoridad de Protección de Datos Personales y, en este caso, E-Salud. Ni siquiera nos pueden decir si es que están llevando a cabo un procedimiento contra el Ministerio de Defensa no. Yo creo que hay un primer problema, que es que en, quien sea que diseñó la plataforma no puede permitir que el nombre de usuario y la contraseña sea el mismo. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Eh, no importa cuánto dinero gastemos en, en servidores, en pantallas, en, en inteligencia artificial, y etcétera, si el nombre para acceder a algo es el mismo que la contraseña. ¿Ok? Ahí se cae todo. Eh, y quien sea que diseñó ese sistema, cometió un error al permitir que eso sea computacionalmente posible. Lo siguiente que pasó luego de esto es que obviamente lo negaron, y, los, y volvieron a publicar la misma fotografía, pero esta vez editando, eh, editando las partes que los incriminaban. ¿no? Es la misma fotografía, pero ustedes acá pueden ver en el pantallazo la, las propiedades de la foto, y pueden ver que ha sido editada con Photoshop, Pueden ver que esto la fecha en la que ha sido editada Y pueden ver que ya no aparece ni el nombre de usuario ni la contraseña Pero es la misma fotografía porque la misma, la misma, el reloj de arriba marca la misma hora Primera historia de cómo al diseñar ese tipo de eh, plataformas No basta con simplemente decir nosotros cumplimos con la ley de datos personales Porque eh, tenemos un consentimiento o porque esto, eh, no sé eh, hemos pasado a la certificación ISO, no sé cuánto, sino hay que fijarse en estas costas también. Segunda historia. Eh, nuestro país intentó, eh, bueno, eh, para paliar la crisis económica derivada del COVID-19, es, ha presentado varios sistemas de ayuda monetaria a las personas. Eh, algunos de esos sistemas eh, han estado orientados a poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, y algunos han estado orientados casi casi que a todo el mundo, que no haya Estado percibiendo ingresos fijos en un periodo de tiempo. En la página, bueno, obviamente, número uno, han habido un montón de bonos. Número dos, la posibilidad que tenía el Estado para asignar estos bonos en términos de saber a quién le corresponde que ha sido bastante, ha dejado bastante que desear. Y el caso que les quiero comentar es el caso de la página del Bono Familiar Universal que estaba diseñado eh, para que eh, cualquiera pueda entrar y ver si le correspondía un bono. Y si te correspondía un bono, entonces eh, dejabas un número de teléfono y con eso podías ir a cobrarlo a un cajero, a un banco o a donde tú quieras. Lo primero que pasó con esta página, y así nos enteramos de esto, es que el primer paso para cobrar este bono era poner tu número de documento de identidad, tu número de cédula, y poner la fecha de emisión, que es un dato que viene puesto en la cédula. Eh, lo que descubrimos, eh, junto con unos investigadores en ciberseguridad, que, que fueron quienes descubrieron esto realmente y nos lo hicieron saber eh, la empresa Deep Security, eh, es que esta página web estaba tan mal hecha que te podía eh, permitir intentar ver un número ilimitado de combinaciones de números de DNI y de fechas de emisión del bono. Lo que significa entonces que eh, cualquier persona podía programar un pequeño esto, unas pequeñas líneas de código para poner a una computadora a intentar más o menos desde 1901 hasta la fecha múltiples combinaciones de fecha de, de, de emisión y múltiples combinaciones de esto, número de DNI. Una vez que obtenías una combinación ganadora, lo siguiente que necesitabas era introducir el nombre del padre o de la madre del beneficiario. Esta información... Eh, lamentablemente en nuestro país por la manera en la que funciona el eh, la, la sistema de protección de datos personales y por una idea loca que existe en, esto, en muchos círculos, que es esta idea de que mientras más se sepa de nosotros, más seguros estamos. El registro de estado civil, eh, identidad de estado civil en nuestro país vende la información de quiénes son nuestros padres, vende la información de dónde vivimos, vende la información de eh, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, Lo vende a quien quiera, a quien quiera. No, no es, una es una información que el registro civil recolecta, eh, y que no solo comparte con otras dependencias públicas, sino que realmente cualquier empresa que quiera acceder a esta base de datos, simplemente paga un contrato, un convenio con esto, con RENIEC, y paga una tasa por consulta. Entonces, una vez que tenían ya eh, los, eh, el, el segundo paso, que era el nombre del padre y la madre, lo único que hacía la página era pedirte que coloques un número de teléfono. Ese número de teléfono te mandaba un mensaje de texto y ese mensaje de texto era el que podías utilizar para cobrar el bono universal. Entonces, una vez más, vemos cómo acá hay como una tormenta perfecta de situaciones. Primero, una página web mal desarrollada. En segunda, en segunda etapa, los errores o las vulnerabilidades de esta página web siendo explotadas por un deficiente diseño de cómo funciona la Ley de Protección de Datos Personales y cómo se interpreta en la realidad eh, respecto de entidades que asumen que hacen todo perfecto. ¿no? De hecho, Renier que esa misma, esa misma tarde, que es el Registro Civil, sacó un comunicado diciendo que por si acaso ellos no habían cometido ningún error y literalmente negando todo lo que estaba en ese punto ya siendo reportado en la televisión y en los medios, etc. No, ellos hasta ahora no lo admiten, pese a que hay una, hay una investigación fiscal eh, a propósito de esto, hasta ahora ellos piensan que no ha pasado nada. Y eso también es un problema, ¿no les parece? Eh, diseña en, en seguridad digital a menudo se habla de esto, se habla de que no deberíamos aspirar a tener sistemas perfectos. Todos cometemos errores y errores como estos probablemente se van a seguir cometiendo. No hay, no hay ninguna certificación de la CIA o, esto, o, o convenio de colaboración con Interpol que te ayude a evitar esos errores. Eh, van a seguir existiendo, y lo que necesitas es un mejor, una mejor manera de darte cuenta cuando estos errores suceden para que puedan ser solucionados más rápidamente. Y eso es otra parte que en Perú no tenemos bien solucionada, reportar errores y decirlos. Y la otra parte de las que les quiero hablar es transparencia, porque acá ya les he hablado un poco de cómo de repente, probablemente, para las personas el vender nuestros datos personales a cualquiera, puede ser un ejercicio de transparencia. Pero yo quiero hablarles también de lo importante que es pensar en la protección de datos personales desde la transparencia. Eh, en iniciativas como esta, por ejemplo, esta es la página web del el portal de datos abiertos, y en los días en los que nosotros estamos investigando el problema de el, la información del bono universal, decíamos, ¿de dónde alguien podría sacar la información de peruanos y peruanas en situación de necesidad económica, de vulnerabilidad económica? Bueno, resulta que el propio Estado peruano publica un padrón con centro poblado, nombre y número de DNI de todas las personas eh, que reciben esto, bonos económicos eh, por, por subvenciones sociales. Eso, eso para el Estado, y lo publica en su, en su esto, portal de datos abiertos, eso para el Estado es datos abiertos, publicar esta información. ¿no? Eh, y ya incluso si, si, esto, si ignoramos que esto existe, es muy común, es muy muy común en nuestro Estado que... Eh, se, se generen y se, y se pierdan diversas bases de datos personales esto, por errores eh, o deficiencias en el desarrollo de sistemas. En Hiperderecho, nosotros hace un par de años trabajamos en este caso contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que eh, intentando hacer un formulario para un concurso de, de promoción de una, uno de sus, de sus programas en época electoral, accidentalmente el formulario filtraba los datos personales, DNI, apellido paterno, banderno, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, género, de todas las peruanas y peruanos inscritos en el padrón electoral, eh, que son, somos casi todos los peruanos mayores de edad. Entonces, no es broma, que es, y, y la verdad es que nosotros hemos encontrado muchos casos de este tipo, y, y muchas veces ah, los encontramos y no nos damos el trabajo de denunciarlos. Este nos pareció particularmente poderoso, pero esto pasa todo el tiempo. Esto pasa todo el tiempo porque finalmente yo creo que estas tres aristas eh, del triángulo que les hablaba al inicio, a menudo son apreciadas en aislado, no, no son apreciadas en su conjunto. Eh, no hay una visión estratégica que las una, no hay eh, valores como los de eh, derechos humanos o el de eh, causar el menor daño a las personas que informan la toma de decisiones en este espacio y al mismo tiempo yo creo que fracasamos masivamente en tener sistemas que, que puedan sancionar efectivamente este tipo de cosas. Nosotros en Hiperderecho constantemente nos preguntamos cuando, cuando encontramos una cosa de este tipo, ¿a dónde podemos denunciar esto? O sea, nosotros realmente no nos sirve simplemente quejarnos en redes sociales o, o comentárselos a gente que, que, que conocemos. Nosotros queremos que el sistema funcione y queremos recorrer ese sistema para que estos problemas sean adecuadamente identificados, sancionados y prevenidos en el futuro. Hay mucho más de los que podría contarles. Quería darles esta mirada de perspectiva, que es como una postal de algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando en Hiperderecho, mis colegas y yo los últimos seis meses. Los invito a que visiten nuestro micrositio COVID1984 en hiperderecho.org slash COVID1984, donde pueden encontrar... Enlaces a todo lo que les he comentado y, y más, eh, más artículos e investigaciones que hemos estado haciendo. Estamos trabajando mucho en el problema del seguimiento de contactos eh, centralizado en nuestro país. Así que se vienen cosas muy bacanas en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y les dejo mis datos y la, la dirección de Hiperderecho por si quieren seguir en contacto.